hoy ¿Eh? Tú no estás viendo la visita. hablar con nuestra gente. pasar revistas cómo están trabajando y, y contacto con, con nuestra gente aquí. de es una situación eminentemente productiva? ¿Qué le han dicho a los productores de la zona Mira, toda una zona que es de las mejores del país. Acá acá. Fundamentalmente es un cultivo sumamente importante para la economía del país, empresas. también depende de los precios internacionales y la leche y la carne tienen buenos precios así que aquí el problema no es grave, el problema es grave es en, en muchas partes del país en el sur del país o donde la sequía los lo atacados en esta zona lo ha atacado mucho la sequía así que aquí es donde menos problemas hay hay una declaración ya yo todo lo analice. el gobierno no tiene que ver que llueva o no llueva la sequía la corrupción sigue aumentando en el país eh, veamos la delincuencia, eh, cada día más creciendo en el país. ¿Usted la ve? Claro que Es el problema grave del país. La delincuencia, la inseguridad ciudadana es el problema grave del país. Además del desempleo y, y la corrupción. todos los temas que lo, lo dicen todos los números, todos los sectores de la vida nacional. Presidente, no, hay una encuesta por ahí, aquí de San Francisco de no Macorrito. ¿Va usted puntero? Mira, yo no quisiera caer en este pedazo, porque la corrupción la, yo no pagué esa encuesta de eh, o sea si es la oposición tar... yo no lo sé, pero yo me haga puntero o no me haga puntero yo no, no tengo mucha, mucha fe en eso ¿no? porque a veces juegan con aunque yo no pago encuestas no, no sé ni nunca he pagado ni, ni, no, ni creo una vaina que han inventado se llama percepción la percepción mía es al seno de la sociedad y nosotros tenemos que inscribir por eso yo le digo la verdad ahí la gente ahí inscriban y nos vamos a ir porque ahí que vamos a pasar revista el día 31 de, del mes de mayo, vamos a ver en cada zona quién ganó y quién perdió. Y los dirigentes, y ahí van a salir los dirigentes municipales y congresuales de la República, de la, de la provincia. Así que no es cuestión de ñe, ñe, ñe no, es cuestión de realidad.